Mexico. Buongiorno México, buongiorno ah, México. Buongiorno Ibolo. Oye, qué bien hablo italiano, ¿sabes ¿va? increíble. Dormimos dos horas para estar contigo aquí. Un tequilita, hermano. Tequilita. Sí, te Un tequilita. un tequila, por favor, si fueran tan amables. Ayer tome... un tequilita. Te tequi Ayer tequila en el capuchino, ¿eh? ah, En el capuchino perfecto. <Risas> Ayer tome mezcal. Ah, mezcalito sí. también, por favor. Ay, mezcalito. Tráiganse un mezcal, sal, un tequilita. quieren con, con sal y limón? Sí, ah, eso sí. Favor, ah, vayan al puestito de aquí por la sal y el limón, por favor. Pero sí tenemos tequila. ¿eh? Muchos artistas vienen en la mañana y para la garganta piden mezcalito, tequilita para calentar. ¿Cómo, ¿Cómo empezar el día, no? En la mejor manera ¿no? En la mejor manera de empezar Nosotros el día Nosotros necesitamos tres micrófonos sí yo ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Cómo eh... están? Oye, antes que nada, felicidades por el éxito de ayer Gracias eh, Diez mil personas, el Auditorio Nacional, que es uno de los lugares más emblemáticos de América Fue increíble eh, Lleno, en México entregado a Il Bolo Sí, después de cuatro años, porque ¿Cuánto? la última vez que cantamos en el Auditorio 2019. Nacional fue en el 2019 y regresamos con, eh, con un, eh, un disco que es Tres Voces un Alma y lo presentamos por primera vez aquí en México ayer en la Auditoria Nacional. Y es increíble ver este lugar tan emblemático y prestigioso, lleno de, de, de, de personas que nos siguen desde el primer día. Tenemos 14 años de carrera y tenemos un público muy fiel que queremos agradecer. Gracias por todo el apoyo de verdad que... Nos dan desde cuando empezamos a cantar. Te podemos decir que estamos planeando otros auditorios nacionales sí. el próximo año. No, seguro. Seguro. Aparte, es un lugar muy hermoso porque cuando sales de los camerinos está una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí. Este Que es una Virgen muy especial para, para México. Algo? Mira, aquí está. Eh, no, de verdad, este, no <risa> y mezcalitos. Yo sé que no, pero por pues, ah, si ofrecen. quiero, Así, ah, sí. Y... tráiganse una, unos, te, unos caballitos, digo, por favor. Te digo algo, en Yo Italia, en Italia todo el mundo conoce el Auditorio Nacional, sabe cuánto es prestigioso este lugar. Y estamos de gira, son dos meses de gira en todo Centroamérica y Sudamérica. Y nosotros planeamos esta gira alrededor de la disponibilidad del Auditorio Nacional, porque cuando decidimos de hacer una gira, pedimos a nuestros pro promotores la fecha libre del Auditorio Nacional Y cuando nos dieron la fecha libre Planeamos toda la gira Y entonces ayer fue uno de los conciertos más importantes Y para un artista Cuando estás en un escenario Sobre todo con lo, con lo que pasó en estos cuatro años La pandemia cuatro años, dos, años sin, dos años sin cantar en vivo Y ver toda esta gente Toda esta ener energía y la, la reacción Es algo que no se puede explicar y entonces, Te imaginas dos años sin mi ver Uh. No, no, yo lo vi todos los días también. <ríe> Oigan, y además hacen Guadalajara y Monterrey, ¿no? Ma mañana tocamos en Monterrey y pasado mañana en Guadalajara. Sí, o sea, realmente van a las tres ciudades más importantes, más grandes, porque importantes son todas sí, de, sí. de este país, ¿no? Sí, uno de los momentos más emocionantes de, del concierto para nosotros es el tributo que hacemos al grande príncipe de la canción, José José. José José. Cantamos tres canciones, No Me Digas Que Te Vas, que está en el nuevo disco. También eh, La Nave del Olvido y terminamos con El Triste, que es una de nuestras canciones que cantamos siempre eh, recordando el gran príncipe de la canción. Oye, que esta canción del triste es una de las canciones icónicas de la música de este país. Sí, sí o sea, claro, realmente en significa 2013 hicimos ¿Sí? un tributo a los Latin Billboards, a José José, estaba en la primera fila, tuvimos la ocasión de estar con él, de hablar con él, nos dio muchos consejos. Y fue una de las experiencias más emocionantes de nuestra vida, conocer el príncipe de la canción. Y, y Yo creo que gracias a esa canción es la razón por qué grabamos este álbum. Porque este álbum es un, un, clasi, un tributo a los clásicos latinos. Y con esa canción nosotros descubrimos su cultura musical, la cultura de, la, de Latinoamérica. Y yo creo, los, los tres creemos que los clásicos latinos son muy similares y parecidos a los clásicos italianos, como la manera de expresar el, el amor, la, la extensión vocales y por eso mmm, hicimos ese tributo porque no es algo completamente diferente de la cultura italiana. Oigan y además quiero decirles que traen un discazo, ¿eh? es un gran disco, eh, lo estuve escuchando, hacen un homenaje a uno de los compositores más grandes Que ha tenido este país, que es José Alfredo Jiménez sí. Tienen por ahí es, un, es unas dos canciones Que ella y Si nos dejan Que a mí me, ella me enloquece Creo que es una de las mejores canciones que hay en, Dile en cuando, México Dile cuándo empezaste de sí, Pero él, él, él, él la canta así ahora Pero el primer día que, su, que llegó No, Fue a, interesante a estudio, la experiencia con mariachi Porque cuando cuando empezamos a grabarle en el estudio, yo estaba cantando, es, cantando, me cansé de rogarle con el llanto en los ojos, ¿no? Y el productor me dijo, no, no, no, no. bueno, estás cansando, sí, todo bien, estás cantando bien, todo bien, pero ahora necesito el corazón, porque el mariachi necesita, necesito que me, me hagas escuchar que estás sufriendo por amor. Pasión y entrega. Pasión ¿no? y entrega. entonces me puse ahí. Me cansé. Y ayer está casi empezando a llorar. ¿no? Y ayer gozarle. por la primera vez ayer cantamos en vivo esa canción al Auditorio Nacional con los mariachis en el escenario. Y cuando decimos a la gente ahora los italianos le hacen una sorpresa, un regalo para ustedes. Y cuando llegaron los mariachis y este Matrimonio entre los italianos y, y la cultura mexicana es algo es algo de verdad increíble y esa es la fuerza de la música sí la magia la música escuchamos el triste vamos ah, sí, oiga perfecto. a ver un detalle quieren un tequilita antes no, o después sí, ¿Un sí, tequilita sí, no, de verdad tequilita no, o, sí. o mezcalito qué quieres mezcal mezcalito, mezcal, mezcalito. Mezcal. Mezcal. Este es bueno este me lo, Fer, me lo hacen a ¿qué mí dices? mezcal o tequila Tequilita. Tequilita. Tequilita. tequilita, Aquí, aquí tenemos tequilita. nuestro nuestro pianista. Ese, ese es mezcalito que me lo hacen a mí, ¿eh? Aquí tenemos bueno, mira, dices, nuestro pianista. Disculpa, aquí, aquí tenemos Comparto, no. un, gran músico, oh, un gran músico. Que nos sigue ¿Pilita? desde 13. Ya, ya, ya, ya. Ya. estoy, ya. Ignacio, estoy presentando al maestro Giampiero Grani. Giampiero. Que nos sigue desde Echelo, el comienzo de, de ca Giampiero, ¿quieres decir algo en español? Ah, mucho gusto. <ríe> <risa> <risa> un aplauso. Oye, Giampiero. Giampiero, un tequilita, Giampiero. Bueno, no, no, venga, jean Piero antes No, de, no puede tomar. No, no, antes, tú no. Antes de empezar, queremos saludar también a nuestra crew que está aquí. Alessio y, y Simone de Pascual. ¿Quieres una tequila? Sí, tequilita. Sí, Alesio, tequilita. Un tequila. ¿Tú tequilita? <risa> un poquito. <risa> un poquito de tequilita, venga. Yo, de, Limpia la garganta. Limpia la garganta. Sí, Te "Para mí el mezcal, porque una vez me emborraché con tequila y no fue." No, mezcalito, este es para mí, ese me lo hacen a mí, hermano. Este está muy bueno. Yo los voy a acompañar bueno, con un tequilita. ¿Sabes sabes dónde se emborrachó con tequila? ¿Dónde? Chihuahua. ¿A Chihuahua? Oh, ¡Oh, Chihuahua! ¿Cómo? Sí, mira, no me recuerdo nada. Me recuerdo solamente cuando me desperté a la mañana que tenía un vuelo para París y yo tenía oh, un dolor de cabeza. Lo llevé al cuarto. No, no, no, no. No se recordaba nada. Bueno, señores, a la salud. Mire, salud, señores. Salud, salud, señores. salud por And México, saludos, por Italia y por el bolo. Stand señores! Y como decimos en México, salud chinga! el bolo y, y, y con todo, nosotros, todo en vivo, eh. Y todo espera, en vivo. Si toman tequila se no, puede pero, cantar así. Pero sí. mira, ¿dónde está la cámara? ¿Aquí está la cámara? Acércate. Latte cappuccino. Está <risa> <risa> escrito que <te> Latte cappuccino. <risa> y el mezcal. Para que se vea rico, ¿no? Mira, mira, está rico el 30 de, de mañana, ¿no? Sabes, te cuento algo. Disculpe. Disculpe. No, no, ¿Sabes qué? Es que yo hago eh, live en Twitch, ¿no? Conoces Twitch. Mm -hmm. Y entonces hay un... Es streamer. Sí, sí, algo así. Es mi, okay. mi tiempo libre. Es mi tiempo libre. Y cada vez... Tengo un sound alert que dice, compadre, ¿dónde están mis 50 mil pesos? Y yo, mano, mames, no sé dónde tú lo pusiste, cincuenta mil pesos, ¿no? Ya todo mexicano, ¿viste? ah no vi! Mira, viene el sombrero y con la chamarra de la selección mexicana de fútbol. Por favor. Que juega mañana. ¿Sabes lo que pasó ayer antes del concierto? Estábamos en el quick change. Y él, chicos, yo le dijo antes, después, la mitad del concierto... Voy a tener el sombrero para todo el tiempo. Y nosotros... No, ya no puedes tener el sombrero para todo el tiempo. Pero se puse el sombrero cuando cantamos el mariachi. Qué bueno. Quité después porque los Hay quiero a los dos. Sí, no, pero el sombrero es, es clave. puedo dar un golpe, go por favor. Eh? Sí, por favor. Hablan mucho esos sicilianos. Sí, eh? ¿eh? Esos son sicilianos. ¿No te hacen hacer ¿Tú, ¿Tú eres romano? Yo cerca de Roma. A sí. cerca de Roma. Cerca. Sí, sí, Ustedes sí, sí. es Sicilia. ¿Ah? Ustedes dos son de Sicilia. Siciliano dijo. Sí, sí, mírame, siciliano, mira, Siciliano. Sí, sí. Habla sí, porque está lleno este cuarto de personas y así no podemos hacer nada. Ok. Pero tenemos que salir de aquí. Y ahí se van a vengar de él. Tengo miedo, sí, claro. Tenemos que salir de, de este cuarto. Oye, eh, además, al maestro Montaner también lo cantan con sí. tan enamorados, una canción. Impresionante Es que nuestro objetivo siempre ha sido traer la música romántica Y cantar el amor como estos grandes artistas del pasado sobre todo ¿no? Y traer estos valores también Y dar importancia también a las letras, a los sentimientos Por eso nos encanta cantar el amor Y cantar con Ricardo Montaner fue un honor de verdad Ya lo conocimos, conocemos la familia Y cantar tan enamorados es siempre increíble en el, en, durante los conciertos sí, Más tequilita este... No, por favor, por favor Un poquito no es, es ¿Más? Un, es, no, es un niño a la escuela que tiene que decirle despacio Un niño, todo. ¿Cómo te puedes no. tomar un vaso no. de, de tequila a las 9 de la mañana? Un vaso entero Porque aquí, media. So, porque aquí oh. somos hombres de verdad Exacto, además te voy a decir una cosa Dime en Sicilia ya, ya son las 7, las casi las 5 de no, la tarde. Aquí de, no, pero ya, ya son casi las 5, te sirvo otro. 4 y, y media, sí, es que ya son las 4 y media. Ay, estamos viviendo el... no. allá. <risa> hablando <risa> hablando de, de la canción... Acabamos ah, casi de comer. Ya, ya, ya, Oye. Oh. Oh, yeah. okay. Hablando de la canción Tan Enamorados, podemos decir que esa canción es una de las que nos gusta más cantar en vivo. Y cada vez que la, cantamos, que la cantamos en vivo, la cosa más hermosa es que la reacción del público. Y cada vez que la cantamos, siempre sabes que cantamos con esos in-ears. Sí. Siempre nos quitamos uno para escuchar todo el público que la canta. Y de verdad, Ricardo Montaner fue, es una persona y un, arti un, es grande, una canción un, un italiana. artista gran sí. artista. Ah, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, es una canción italiana. De lo de los sí. Oigan, ¿la podríamos escuchar en italiano? No, no por eso no, claro. digo que no. Le que espero. en español, o sea, yo, no, sabe. Una cosa. Yo estoy diciendo no, pero no ustedes no, digo, que sí, le talieron ropa. Sí, hay, no, hay una, una razón. Porque no conoce, ¿Por no, porque porque no la conocen? ¿Por No se la saben. No, porque las letras no se pueden escuchar. Ah, ok, perfecto. Entonces, este, en español, ¿no? Le escuchamos. Dale, Maestro. Dale. Venga, Maestro. venga, venga. Maestro. Qué bravo que sé, Giampiero ¡Ajá! ¡Qué bonito! El Bolo con nosotros en vivo gracias. Cantando en vivo para México En esta mañana de radio Y gracias porque han dormido dos horas no, Tuvieron ayer bien, un concierto extraordinario bien. En el Auditorio Nacional Y pues eh, hoy están acá en la radio Trabajando, eh, presentándose para México Me da muchísimo gusto Cuéntenme algo, ¿Cómo estamos realmente empezando Este 2023 Queda todo por pasar Van tres meses eh, en Nuestro año empezó en, en mayo 2022. Porque en okay. mayo de 2022 empezamos esta gira mundial desde Europa y después hicimos Australia, Estados Unidos, Japón y Italia. Y ahora terminamos el año de los conciertos ahora Jerusalén, en, en muchos lugares. Es una gira mundial de casi 120 conciertos. Wow. Y entonces tenemos toda la energía porque hemos trabajado mucho. Pero, como para responder a tu pregunta, ¿qué va a pasar ahora? cuáles cuál son los planes, tenemos muchas ideas, muchos proyectos que ya estamos trabajando y le podemos decir que vamos a, a regresar con música, con cosas nuevas y de verdad nunca vamos a parar de, de hacer música porque es lo que vivimos, vivimos por la música. Y somos jóvenes, tenemos muchas ideas, compartimos ideas todos los días, pero la cosa bella de los tres es que siempre buscamos un punto de encuentro, se si dice en Italia, no sé si aquí... Sí, sí, sí, perfecto. Un punto de encuentro. Y entonces tenemos el mismo objetivo, llegar a la gente. Oye, y ahora con tanta plataforma digital, eh, tanta manera de llegarle a los fans, eh, ¿se ponen de acuerdo? ¿Tienen a alguien que lo haga? ¿Ustedes mismos lo hacen? ¿Lo hacen con sus cuentas individuales? Porque hoy es... Una sí. y otra y otra plataforma. No, tenemos nuestras cuentas personales, pero muchas cosas las hacemos nosotros. Eh, las cosas oficiales, como, no sé, lo, uh, tenemos que hacer un concierto en Budapest o algo Anunciar así. Las Anunciar las fechas, los anuncios son de, lo hacen un, unas personas. Pero casi siempre nuestros personales son nosotros. Ok, y eso los implica estar ahí pendiente pendiente digo ¿no? algo importante es la primera vez que lo, que lo de, decimos. Nuestros redes sociales son solamente los verificados y la cosa que a veces pasa es que no hay un control que puede filtrar quién son personas en realidad y quién son personas fake accounts. Hay muchos golpes y... en el golpes si se dice golpe. Sí, es pues como freak, freaks, no, o sea, como yeah. falsas, no. Sí. Y yo creo que a las redes sociales ahora tienen que Fakes. controlar más y yo creo que vamos a llegar a esa cosa porque hay muchas personas que te escriben y no son ellos. ¿Y por qué pasa también con nosotros? Bien, fan que dice oh, gracias por el mensaje que, que me mandaste, nosotros no, no somos nosotros. Y entonces, yo que, tengo, y tengo que decir y espero que van a controlar muy pronto esas cosas. Sí, pero busquen cuentas verificadas, bueno, solamente sí. verificadas. Sí, Todos los artistas tienen. Eh, la cuenta verificada con la, la, la cosita azul, ¿no? Sí, con Entonces. eso. Oigan, ¿me pueden complacer con algo? ¿Qué? El, un pedacito de la de ella, caray. Es que sería... No. O, o, ¿O no? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me cansé de robarle. Me cansé, me cansé de decirle no, la hacemos, la hacemos sí, sí, música a capela. A capela, venga. Me cansé de robarle. Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podría despreciarme. Era el último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachis callaron con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza pero ya estaba escrito que aquella noche no maestro eh, no, Muchas gracias por estar acá, de verdad les agradezco mucho que, que estén en México, gracias. que estos shows totalmente llenos que están haciendo espero que se repitan pronto. Monterrey mm. mañana y Guadalajara el 24. El 24, el 24. pasado, pasado. Después, ma no, después mañana. Sí, el pasado. viernes será, ¿no? El viernes. El viernes, sí. el viernes, el viernes 24, serán en Guadalajara el Tenmex, que también es un lugar hermosísimo para, para ver conciertos. Y nos despedimos con grande amor. ¿eh? Dale, sí. dale. Venga, ven, muy bien. Entonces, gracias por invitarnos les gustó el tequila y el mezcal mucho mucho no mucho mucho ah, ya venga hombre qué me está diciendo <risa> la mucho sí, me gustó mucho <risa> bueno eh, queremos agradecer a nuestras fans Porque siempre decimos que México Fue uno de los primeros países que nos apoyó Y siempre nos ha demostrado muy, mucho cariño Y entonces vamos a cantar esta canción sí, Y después para, de Italia para para México es nuestro, sí, pues. el, uno de los países en, en Más importante después de Toma Italia Tomamos una foto ¿no? juntos Venga, burra, bien, burra, No burra. me dejan hablar, hablan ellos Cuando hablo yo no puedo hablar Una foto, sonríes a la vida No voy a hablar más Voy a cantar Bellissima. Una selfie bellísima. Y claro, vamos a cantar Grande Amore y con esta canción ganamos el Festival de San Remo en Italia en el 2015. Es una de nuestras canciones. Venga.